Bien, nosotros ya de regreso aquí en nuestra casita. Miren, eh, para nosotros ya en esta parte central, lo primero es que son ya las 12 del mediodía y algo, desearle buen provecho a todos los que nos están observando y que están llegando a sus hogares y aquellos que todavía no han llegado, bueno, cuando lleguen, buen provecho. En este momento tenemos la entrevista central con un político de data, con experiencia ya, en lo que es la política dominicana, ha estado en, en el poder ha sido alcalde, ha sido eh, eh, parte del gobierno del PRD en los años de Hipólito Mejía, activista siempre de, de la mano de, de, del pueblo. Me refiero a nuestro hermano y amigo Siquio NG de Las Rosas. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí. La verdad que es un gran placer para mí venir a compartir contigo. Este, siempre nosotros hemos montado comunicación en, en distintas áreas, Sí. Porque hasta no hemos visto en series mundiales, como seguidores del deporte también, que tanto tú como yo somos fanáticos de eso. Sí, usted que es parte activa también de, de, de, del equipo Los Gigantes del Cibao. No, el primer presidente sí. de Los Gigantes del Cibao y de, del grupo fundador sí. eh, de, de esa franquicia que... Eh, está muy bueno el equipo este año, este, sí, estamos no, el, ya en la pelea. El, el, el equipo eh, se ha ido en crecimiento según pasan los años, se ha ido eh, fortaleciendo tanto eh, con jugadores como en fanaticada. Eh, eh, Y eh, Hay que darle crédito a los nuevos dueños mayoritarios, a Chonita mayoritario y dueños, eh, los hermanos Rizé o la familia Rizé, que han puesto un gran empeño en ese equipo. Este, en sus manos ganamos un campeonato Sí, eh, una, la primera eh, corona tan deseada y ahora mismo en el basquetbol <ríe> llevamos dos Sí, ¿sí? con los indios eh, de san francisco usted es un hombre también que ha estado de la mano con el deporte con el pueblo y, y siempre ha vivido aquí aún siendo funcionario del gobierno eh, usted se, man, se ha mantenido siempre aquí en san francisco de Macorís. Bueno, eh, en eso te puedo decir el gran amor que yo siento por mi pueblo. Porque tal como tú lo has dicho, en el año 1981 yo fui nombrado de, eh, administrador general de, de, de auxilio y vivienda del instituto. Y me quedé a vivir en San Francisco de Macorís en el gobierno de, don Anto de, de Hipólito Mejía. Fui ministro administrativo de la presidencia y me quedé a vivir a, viviendo en San Francisco de macorís sí, Esa siempre, es la realidad. Siempre he estado aquí, ha sido una persona abierta, no solamente con los medios, sino también con, con miembros de su, de su partido. A propósito, Siquio, usted fue alcalde de en ese tiempo en, eh, síndico. El, en el periodo 1998-2002. Sí, que, que con, con, entiendo, si no me falla la memoria, que no terminó su periodo como alcalde porque se fue a la capital. Sí, este, eh, duré tres años, sí. duré del 98 hasta el 2001. Eh, se me requirió como un servicio político que el expresidente ingeniero Hipólito Mejía eh, me requirió para que yo fuera el eh, secretario administrativo eh, de la presidencia. Y acepté ese cargo. Entonces, en ese momento, usted dejó a su suplente, Félix Rodríguez. En ese que entonces. Que Félix Rodríguez llegó a la alcaldía porque usted lo deje en la alcaldía, no fue dejo, electo. Lo en dejo momento. en la alcaldía. Lo que pasa es que yo, el programa de gobierno que había, municipal, que había ofrecido, lo cumplí en tres años. Ya. A pesar de que en ese tiempo lo que llegaban era dos millones y medio y tres millones de pesos al mes. Y hubo un antes y un después en cuanto a la ciudad, en, en cuanto al orden de la ciudad, el tránsito. Sí, sí, la alcaldía eh, suya fue muy... Y fue una alcaldía fue muy muy, muy, muy humanitaria, sí porque los ayuntamientos eh, vienen siendo los más viejos organismos eh, y el, los organismos políticos... Eh, de la administración pública en general, eh, eh, más cerca del pueblo. Donde, bueno, el, donde eh, el pueblo... Decir, puede, ¿Viene siendo la presidencia de...? de, de, de, de correctamente. Sí. Entonces, ese fue, ese fue un, un periodo de ayuntamiento muy abierto. Eh, a, y yo eh, trabajé por consenso, porque yo... Eh, Siempre estuve en comunicación eh, con la juntas de vecinos, con la sociedad civil completa. Pero existió... Eh, este, eh, que es como debe de ser. Sí, haciendo, porque yo recuerdo que fue una excelente alcaldía en esos tres años que usted dirigió los destinos de, del ayuntamiento. Eh, pero entonces usted se va a la capital y lo deja en manos de Félix Rodríguez. Eh, sabemos cómo terminó la historia. Bueno, eh, ¿Fue, es, un paso, eh, ¿Fue un paso positivo para la alcaldía? ¿Usted entiende que si se le presenta nuevamente, eh, porque usted ahora eh, eh, está siendo, y, y por esto la, la, la, nosotros queremos traer, primero para saludarlo y compartir con usted, y también para saber sus aspiraciones ahora eh, por el PRM como candidato alcalde. Entonces, si usted llega a ser alcalde, y lo requiere nuevamente su partido. En este caso, vamos a, a plantear el caso hipotético de que Luis Abinader llegue a la presidencia de la República. Y Luis Abinader lo requiere. ¿Usted dejaría la alcaldía de nuevo en manos de un vicealcalde? O no, una no, ahora es diferente. Ajá. Porque yo soy un hombre que me manejo. Lo que le doy es servicio a mi partido y a mi país. Correcto. En el momento que yo oferté... Un programa de, de gobierno municipal que cumplí con la parte histórica, con nombres eh, de avenidas, de personas que históricamente se lo merecían, eh, la hermana Mirabal, eh, Manuel, Manuel Aurelio Tavares justo, el presidente Camaño, eh, Juan de Dios Ventura Simón, el coronel Domínguez, eh, eh, eh, este, el coronel Fernández Domínguez. Este, el presidente don Antonio Guzmán la plaza José Francisco Peña Gómez sí. aparte de los hechos materiales del, del rescate de todos los parques los badenes el eh, rescate del orden de la ciudad no, no, cuando no, yo la... cumplí con ese programa municipal hice una consulta eh, ya había cumplido en tres años y fue muy positiva para San Francisco de Macorís que yo estuviera en la eh, Secretaría Administrativa, porque eh, junto con el ingeniero Salazar, que estaba en, en la supervisora de Obras del Estado, Salazar. pudimos empujar tantas cosas positivas para San Francisco de Macorís como el afastado de todos los barrios, la ciudad el recate de, de, de la catedral, el bajo techo de San Martín, el, bajo techo de San Martín, el proyecto Aglipo, ¿Qué? ¿Qué? pero permíteme, por lo que yo pienso trabajar, la juventud, ya. siempre he pensado en la juventud, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el CURNE. que por cierto, en el año 1979, cuando yo fui gobernador, junto con el ex senador y bien recordado, José Amado Camilo Fernández eh, y yo, gestionamos que esos terrenos, don Antonio Guzmán, se lo donara a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te describo hecho porque siempre eh, trato de trabajar a favor del pueblo dominicano, la República Dominicana, pero específicamente mi provincia. Entonces... Eh, yo cumplí totalmente el programa municipal, pues fui a la Secretaría Administrativa y a San Francisco de Macorís llegaron porque había doliente. No, no. <risa> Muchas eh, cosas. Eso le iba a corroborar de que eh, en, en los periodos que hemos tenido de gobierno, en el caso del, del PRD, eh, tuvimos eh, a ustedes como funcionarios, en el caso de Nane, usted mismo, entre otros, que sí, eh, fueron dolientes de San Francisco. De ahí en adelante en los gobiernos de, de, del PLD, lamentablemente, eh, no hemos tenido quizás doliente en la cúpula del gobierno. Y quizás por eso una Plaza de la Cultura nos ha a, a, a construido eh, entre otras este, necesidades. Si yo eh, fuera en, en este periodo que se ha pedido la Plaza de la Cultura, alcalde, si no la hubiera construido, porque tal vez ese ayuntamiento no está para eso, ni tiene los fondos para eso, pero yo hubiera habilitado, aunque fuera alquilado, un, un lugar sí. adecuado y le hubiera dado apoyo que, que, que ahora a, mismo, a, la, a la Plaza pues, de la Cultura. Hay una situación con, con eh, eh, el, el pedazo de Plaza de Cultura que tenemos, Correcto. donde eh, eh, eh, el incumbente de, de Cultura está por mover... La Plaza de la Cultura, porque primero está pagando un alto alquiler, incluso eh, eh, en el Colegio Infi de la ex exgobernadora de Plata, se está pagando una suma que mucho entiende que es alta por alquiler de tres aulas, eh, estamos hablando de un millón y pico de, de pesos al año, unos 100 mil pesos por tres aulas. Creo que es un poquito alto, sí. que incluso aquí hay personas que tienen lugares o, o establecimientos comerciales que pudieran hasta cederlo, porque estamos hablando de, de algo en pro a lo que usted está hablando, a la Lo importante es la conciencia y la voluntad política eh, de hacer las cosas. Mira, yo siendo alcalde, te voy a hacer una historia breve. Me encontré con un problema muy humano en Vista del Valle. Vi una mujer embarazada con un cubeta de agua en la cabeza y tenían que ir a buscar el agua a una distancia de dos kilómetros no, pero en, este, en estos tiempos esto no es posible. ¿Qué puedo yo hacer como alcalde? Que no era mi obligación porque ya eh, hay una institución del Estado que debe resolver esos problemas. Bueno, me la ingenié porque tenía la voluntad del servicio. Y fui, hice una prueba y, y encontré agua en, en los pozos muy bajita. Bueno, simplemente pues yo doté de agua en ese momento a vista del valle porque construir seis o siete pozos tubulares en distintos lugares y tenían agua frente a la casa, todo ese sector en ese tiempo. Eso es tener voluntad política y voluntad. Sí, de independientemente servicio. del cargo que usted esté eh, desempeñando. Siquio, sí. eh, hay una disyuntiva en este momento. Sabemos que usted es un hombre que ha sido parte fundamental del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. En su momento de división nace el PRM. Usted eh, dio varias declaraciones el yo, año pasado. Yo ayudé a, a fundar el PRM. Exactamente, pero hubieron varias declaraciones de usted el año pasado. Pero permanentemente me he, mandado, me he mantenido eh, tratando de que esos eso, eso, eso, dos partidos ahora vuelvan a refundirse como uno solo o que actúen aliados. Yo estuve proponiendo por una alianza este, de esos dos partidos y en lo municipal estuve discutiendo eso y eso fue parte porque yo ayer me juramenté nuevamente en el PRM pero antes de eso yo estaba y, y estaría de acuerdo si el tiempo lo permitiera y la ley electoral lo, de que pudieran haber ido aliados y yo estaba en una negociación para una alianza en el área municipal, local, de, de los dos partidos. Eso hizo que yo eh, cambiara de parecer, porque eh, no te voy a negar, y lo voy a anunciar aquí en tu programa, lo he dicho en otro, de que a mí se me ha estado ofertando la, candid la candidatura de alcalde por el PRM. Entonces, eh, eh, primero me juramenté nuevamente ayer y ahora vamos a trabajar en la formalización de esa candidatura. Sí, pero ¿se siente usted engañado por el PRD nuevamente? Porque usted sale del PRD a formar parte de lo que es el PRM, luego vuelve al PRD, quizás... No, no, no, al revés, vuelvo al PRM. No, no, pero usted, usted uh -huh. estaba en el PRD. En el PRD. Sí, pero en el PRD usted regresa eh, eh, por una serie de, de, de condiciones Mira, que quizás no de, le cumplieron. Sí, eso este, es historia eh, recién pasada. Este, lo que hayan cumplido o no hayan cumplido este, no viene a caso. Ya. Yo te estaba diciendo que estaba luchando por... La unión. Por, por la unión, eh, una alianza eh, con intereses comunos, comunes políticos en base a programas. Ya. Entonces, pues eso no se pudo. Entonces, yo soy un hombre que me siento muy útil todavía. Eh, porque en política, y tú sabes que yo soy un dominicano, eh, pero que tengo descendencia de oriental, de chinos. Y entonces en esa parte, eh, eh, en la China, eh, Las personas, mientras más edad tienen, más sabiduría y más experiencia acumulan. Y más aporte puede dar eh, a la sociedad. Eh, exactamente. Ey. Entonces, yo eh, estoy animado a participar como alcalde porque me lo han pedido algunas instituciones de la sociedad civil. Y me lo está ofertando. El partido que yo acabo de juramentarme, el Partido Revolucionario Moderno. Eh, eh, usted cuenta con el apoyo de su ex asistente, hoy alcalde, Antonio Paulino Díaz, conocido como eh, Alex Antonio Díaz. Antonio Paulino, eh, queridamente Alex, Alex. Eh, no hemos tratado eh, bien en todos los tiempos y en todos los momentos. Y eh, de paso debo decirte que él ha hecho una buena gestión y muy transparente. Eh, pienso que ese ayuntamiento eh, a nivel de transparencia está entre los tres primeros del país. Sí, ha, ha sido reconocido, sí. ha hecho un buen Entonces, trabajo. Pero usted ha estado en este, comunicación pero, con, con, con Alex. Es un, hombre, es un hombre que es como si fuera un hijo político mío, porque fue sí. este, asistente yo, suyo cuando usted estaba... Yo en lo a la, sí. Un gran asistente, porque él es un hombre... Eh, eh, un trabajador. Aunque en su momento usted dijo que en el PRM ya no le quedaban amigos. En, eh, en su momento. No, yo no porque, dije eso. Yo te voy a repetir lo que yo dije. Eh, en un momento yo dije que a mí, este, me, yo había sido excluido de una dirección y que nadie me había llamado para nada. Eh, y yo dije, parecería como yo no tuviera eh, amigos. Eh, no lo toman en cuenta eh, en, en ese momento ya. pero esas no son las circunstancias de la política eh, eso es la cotidianidad de la política y eso hay que saberlo entender y asimilarlo eh, le, le, le, le hago hincapié en que si en estos momentos usted ha tenido comunicación con Alex Díaz porque eh, yo no, so, se, no se, solamente se entiende se la la tiene comunica, que Alex no va, no va a la, óyeme la comunicación entre Ale y yo siempre ha sido permanente porque en esa gestión que él está haciendo que yo te estoy describiendo que ha sido buena sí, sí. Este, él ha tenido dificultades de enfrentamiento político y cuando yo estaba en la, en la institución que volví yo he intervenido buscando la armonía y yo este, eh, pienso que yo tengo mucho que aportarle mi experiencia este, eh, cuando yo vuelva a esa alcaldía, porque es muy probable que yo sea candidato y yo pienso ganarla. Eh, eh, don Siquio, ¿esa candidatura suya fue eh, solicitada directamente por Luis por, Abinader por la... o por la coalición entre la, la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader? No, hasta ahora, hasta ahora por el PRM eh, en la persona de Luis Abinader y en la persona de varios dirigentes locales también y de varios dirigentes nacionales eh, me han pedido, solamente del PRM pedido o, o, o ahí hay dirigentes eh, de, de la fuerza del pueblo eh, eh, dirigentes como lo de la fuerza del pueblo a mil amores me gustaría eh, poder llegar a un acuerdo con ellos pero yo no he no he tenido todavía porque yo apenas ingresé ayer al PRM ah. no he tenido eh, no he intervenido en las conversaciones que hayan podido tener yo yo ¿Entiendes? escuché escuché eh, yo, en el lago Popular que usted recibió visita de Lupe Núñez y de Juan José Rosario ah pero eso fue cuando no de, de Juan José no de del presidente provincial en ese entonces, de Andrea Costa y de Lupe Núñez. Ya. Cuando yo ingresé al PRD, de eso hace varios meses, sí. años tal vez, varios meses. Sí, pero que el, la fuerza del pueblo quiere que también usted los represente a ellos en una futura Yo no puedo, yo no puedo decir eso. Este, eh, He escuchado. Eh, eh, en la actitud política que, que ellos están, tienen eh, mi reconocimiento y mi apoyo porque ellos están pro, pro, pro, propugnando por un cambio y yo creo que debe haber un cambio en la República Dominicana y eso es parte los cambios lo, son buenos, de, de lo que yo he vuelto al PRM porque eh, eh, el estado eh, de situación política que hemos estado viviendo eh, eh, la República Dominicana necesita un cambio eh, y necesita un cambio de administración, un cambio de funcionarios eh, eh, otras personas que vengan con otra eh, propuesta política y otro comportamiento político, porque indiscutiblemente que la transparencia eh, te, que oferta, en este caso el candidato presidencial, Luis Abinader, es bastante clara y la, la oferta de gobierno también, eh, de la igualdad, de todo, eh, de la seguridad ciudadana. Todo ese tipo de cosas es parte de, del cambio que necesita la República Sí, obviamente. Eh, eh, Sikio... eh, para que no siga el despilfarro económico. Sí. Eh, eh, don Siquio, usted con la experiencia que tiene, eh, de muchos años, en varias elecciones, ¿qué usted opina sobre el voto automatizado? ¿Está usted de acuerdo con el voto automatizado o que volvamos al voto manual? Mire, indiscutiblemente que yo, yo soy un hombre que me eh, apoyo siempre la modernidad, la modernidad positiva a favor del pueblo. Este, estamos en la, en la época de la informática. Este, eh, nadie puede temerle eh, a, a un sistema como ese voto... Eh, automatizado. Automa, automatizado, que eh, fue un ejemplo positivo. Lo que pasa es que en la competencias electorales tan forzadas porque hubo una convención muy especial donde habían dos grupos que tenían mitad y mitad y una cosa tan cerrada como eso fue este pues vamos a hablar que hay derecho al pataleo <risa> <para> <risa> ya, para eh, eh, cuando, cuando cuando cuando ah. las votaciones bueno que fue lo que sucedió eh, eh, cuando usted corrió como senador con américa romero fue muy pegada las votaciones eh, yo no te diría que esas fueron pegadas. ¿Y cómo fueron? Eso hubo... <risa> otra cosa, que el pueblo ya opinó sobre eso. Ya. Este, ¿Cree usted que, que porque, hubo fraude en, en, en, en, esa, en esas votaciones eh, congresionales? En, en San Francisco de Macorís, que en ese tiempo era la circunscripción 1, está el 70%, el 69% del, del electorado. Y aún con lo que pasó... A mí en el municipio, en esa, me dieron ganador aquí en San Francisco. Sí. Entonces, eh, el que gana donde está el 69%, eh, gana la provincia, lo que pues, hubo algunos movimientos raros <risa> para la parte minoritaria de para allá. Don Vamos Sikyo. a dejarlo eh, con esa explicación. Bueno, mire, eh, don Siquio, yo entiendo, y en el caso eh, de nosotros, que estamos también muy de lleno con la juventud, que... Usted a pesar de la experiencia que tiene. Mira, esa, es la, esa es la parte que más me motiva mía mí, a yo eh, aspirar y tener la intención de llegar a ser alcalde otra vez. ¿Qué, qué, Porque qué? En, en, en una gestión mía en el ayuntamiento eh, eh, va a tener mucha preponderancia este, eh, la juventud. Yo estaré enfocado en... Eh, trabajar con la juventud y proteger la juventud en todos los aspectos. Primero comenzamos con el arte y la cultura, eh, con el deporte, en el apoyo de ellos, pero la participación también de los jóvenes ah, ah, eh, quiero, en la administración del de ayuntamiento. Antes de terminar, ahí quiero hacerlo Pero seguir, eh, proteger la juventud eh, es buscarle este eh, programas eh, en que la juventud... Eh, tanto en lo que hemos hablado y los estudios, eh, la, eh, para que la juventud coja un camino eh, más seguro. Este, Tratar de sacarlo eh, de la delincuencia, eh, de las calles. Desviarlo sí. eh, de los malos hábitos. sí eh, Mire Siquio, sería quién? muy especial para eso, y, en esa misma. Don Siquio, ¿y quién podría...? Lógico está las mujeres también. No, ahí voy. ¿Quién podría ser, en caso de ya concretizarse su su postulación como alcalde. ¿Quién podría ser su compañero de, de, de, de eh, boleta en el sentido de, alcalde, eh, eh, de, de vicealcaldesa eh, o vicealcaldés? En estas últimas horas y días que... De Porque lo, ya, de, ya la elección de los es, que en queda, febrero De los límites que quedan. No, mira, eso está, hay de chance para las que son reservadas hasta el día 3 de diciembre. Pero digo eh, yo, las elecciones son rápidas. Habían ya? unas negociaciones en la cual yo no estaba participando en la, en la cúpula del partido este, y oí decir no te lo estoy diciendo oficialmente que le estaban reservando la vicealcaldesa y unos regidores a esa fuerza política que tú me estás preguntando la, a fuerza, la fuerza del, del pueblo, pueblo y, y junto podemos ya. Ahora, por menores de eso y, y si es verdad obviamente yo no lo sé porque Ahora es que yo voy a comenzar a participar. En ¿De las negociaciones, eh, las reuniones? No, definir candidaturas. Ya. Eso es lo que te estoy anunciando. Este, porque primero hay que, hay, hay que ir paso por paso. Primero tengo que ingresar a, a la institución política. Eh, ya adentro, ya, ya... Ya usted va a tener más conocimiento. Más conocimiento y, eh, más par y participación. Una última pregunta, y ya de, eh, a, a, vamos a tener más tiempo para invitarlo y conocer su programa, eh, de, de, su proyecto de, de, de, de, de candidatura, las cosas que usted cree que hay que mejorar. Y ahí mismo quiero dejarlo con esa pregunta. Usted eh, ha mencionado, y yo estoy de acuerdo, que el actual alcalde, Alex Díaz, ha hecho un trabajo... Si se quiere aceptable. Lo he dicho y lo he reconocido. Sí. Ahora, ¿qué te puedo.? ¿Qué, anticipar? ¿Qué usted puede mejorar eh, a esta alcaldía? Eh, por lo menos yo traería la tranquilidad, porque yo no me dejaría provocar por ciertas discusiones que ahí se han producido, tal vez muchas con, con razones, este pero esa paz, esa solemnidad que debe tener el gobierno de la, de la ciudad. Yo como alcalde. No me dejaría o sea, provocar. ¿Usted cree que sea para, cualquier para caer, sal la sala capitular para, de la alcaldía? Para caer en ese tipo de discusiones. O sea, ahí voy. No, no, no, no. O sea, porque, eh, Estoy diciendo específicamente, eh, no caer en ese tipo de, de, de discusiones que no, no dan ningún fruto positivo a, a la ciudad. O sea, usted dentro de su alcaldía, lo primero que va a regularizar que se vuelva a la solemnidad y la formalidad a la sala capitular. Eso es lo que he querido decir. Okay. Eso es lo que yo, yo entiendo expresar. que sí, porque, por ejemplo, eh, eh, en una alcaldía suya, estoy seguro que no se llegaría a, a eso que nos hizo pasar tanto el regidor, eh, Miguelín, como el alcalde, donde le dimos la vuelta al mundo con algo que quedó bastante sí. feo. Lo que pasa es, mira, Neri, que las cosas de importancia para una ciudad, eh, usted las pone... Primero a los regidores, pero al conocimiento de la sociedad civil eh, que la conforman desde la Junta de Vecinos hasta las distintas asociaciones de comerciantes, de profesionales, que son los que eh, son el activo del día a día de una provincia y de un municipio. Y hay que involucrarlo para saber qué quiere la persona que le aporta día a día eh, al movimiento de la ciudad, eh, ¿cuál es el pensamiento de ellos? Hay que darle participación también, moral. Sí. Y, y no, yo y, propiciaría eso. Vo vo y, y la volvería a la parte social de la alcaldía. ¿Cómo dice? Volvería a la parte social de la alcaldía que se ha perdido, la gente se queja de que ya no hay ayuda, la receta, esto, eso mismo que usted dice, sea un político que aunque no le... No le, no le corresponde como, como alcalde pero como político y bueno entonces, pero bebé, ayuda. es que en una sociedad donde hay tantos pobres tiene que haber un capítulo eh, humanitario eh, para cosas de importancia que eh, no tengan la solución eh, hay que, yo lo hice este, yo sí, tenía sí, fue un, un, días especiales de recibir el pueblo bueno, como tenía días especiales para recibir todas esas organizaciones que yo te, te estoy hablando eh, para escucharlo y, y compartir su problema y su idea con ellos. Bueno, parte de la fortaleza de su sucedo, sucesor, el, el ex alcalde Félix Rodríguez, fue esa, la ayuda social. Eso lo popularizó y lo hizo un alcalde. muy. Lo querido, único que hay que hacerlo con transparencia. ¿me entiendes? <risa> eh, Sikyo, dentro que, del marco de la de, ley. De, de, si usted va a hacer una combinación sí. de la transparencia y lo del pueblo. De lo que yo pienso hacer, este, yo no he expresado nada, pero vendrán cuando haya un programa de gobierno municipal que hay que presentarle No, ahí lo invitaremos de nuevo. No sé <ríe> qué, de verdad que con, yo te con, doy la, la gracia. Un placer. Sí, <ríe> sí igualmente. Este, espero que nos sigamos viendo en esa área deportiva como nos vimos ah, en el no, Yankee Stadium no nos vamos a ver aquí con, con los gigantes porque vamos para las finales y bueno si, si yo, yo lamento porque si yo, yo, he, yo he cabido, lo llevo para Washington yo he a la dicho la serie mundial. yo he dicho usted era de, lo, de usted iba a Houston o era de, lo, de, yo era que de no, usted era de Houston yo he dicho que este es el, el año de que eh, los gigantes van a volver a ser campeones porque cuando la Serie del Caribe toca en Puerto Rico fue que nosotros ganamos. ¿Y este año Entonces, este toque, año en Puerto Rico? próximo año en febrero toca en, en Puerto febrero, Rico? En eh, febrero. Yo tal vez la mente no poder asistir a la Serie del Caribe porque vamos a estar en plena, eh, en plena de las elecciones. Usted puede ir, así ah, en febrero, si tengo en febrero, que febrero, ir de un día sí. para otro para darle un cariñito y mi presencia a los gigantes, ahí estaría también. Bueno, usted es parte de, de ese equipo. <ríe> Señores, Siquio NG de La Rosa... Eh, político, pero aparte de eso un hombre de pueblo querido aquí en San Francisco de Macorís, vamos a ver ya en lo adelante ya ustedes han escuchado, vuelve al PRM vuelve con una propuesta de ser alcalde de esta demarcación de San Francisco de Macorís, cortecito, rezamos ya con la parte final de este de su espacio El Toque de Medio de